quisiera comentar un poco la situación eh, actual la situación a día de hoy 4 de marzo de 2020 en la zona en la que me encuentro relacionada con el coronavirus eh, yo ahora mismo estoy en la ciudad de padua que pertenece a la región de veneto que está en el norte de italia y como sabemos gracias a los medios de comunicación eh, esta zona eh, es una de las más afectadas en referencia al coronavirus es decir es una zona en la que se han encontrado eh, muchos casos eh, con este virus eh, decir que las universidades e eh, instituciones oficiales eh, la mayoría están cerradas por no decir todas están cerradas eh, llevan dos semanas eh, eh, un poco a la espera de la evolución de esta situación eh, por el momento, lo que han indicado las autoridades, eh, bueno, han dado algunas eh, directrices, algunos, algunos eh, consejos, eh, bueno, entre ellos los que está siguiendo un poco eh, todos los países del mundo que se encuentran afectados con, con esta situación, eh, bueno, entre ellos, bueno, lavarse muy bien las manos y to todo esto, todos estos consejos, y además también eh, en el comunicado... Eh, de aquí de italia, bueno he leído que eh, recomiendan eh, mantener una distancia mínima de un metro entre las personas, bueno yo eh, hoy os quiero enseñar un poco unas imágenes que tomé ayer eh, un poco por las zonas en las que suele haber muchas personas, quiero decir que eh, yo aún no he conocido esta ciudad en su estado normal porque ya, ya cuando he eh, llegado aquí ya, ya estaba un poco esta situación del coronavirus. Entonces, eh, bueno, lo que me han explicado es que estas zonas que os enseño aquí en las imágenes eh, suelen estar muy llenas de gente, de turistas, y bueno, como vemos, están totalmente vacías. Aquí ahora os enseño eh, un poco unas imágenes también que tomé ayer 3 de marzo eh, en los alrededores de la universidad. Eh, bueno, me imagino que esta zona eh, suele estar llena de estudiantes, de profesores, de personas y como vemos, bueno, está totalmente vacío. entonces, bueno, eh, esta es la situación a día de hoy eh, como había comentado en el vídeo anterior el, la última información que tenemos del, de la universidad es que intentarán o intentarían reanudar las actividades el día 9 de marzo pero según veo en las noticias eh, realmente se sigue incrementando el, los casos de coronavirus en esta zona entonces eh, realmente veo un poco difícil que puedan cumplir esto que nos han dicho pero eh, bueno aquí quiero comentar algo eh, algo que, que estoy viviendo un poco eh, un poco un cambio interno de mentalidad vamos a decir porque cuando llegué aquí a, a Padua hace pues, ya casi una semana o, o bueno hace pocos días realmente no sé hace cuatro o cinco días que llegué aquí eh, mi pensamiento y un pensamiento muy automático y a la vez, pues, analizándolo, pues, un poco egoísta, eh, era que deseaba que parara un poco este tema del coronavirus en esta zona para que pudieran iniciar las clases en la universidad, porque, bueno, estoy aquí, pues, si he decidido viajar es porque tengo mucha ilusión de, de vivir esta experiencia, entonces, eh, mi, mi pensamiento era este. Pero a día de hoy eh, ha cambiado. Hoy, ahora mismo, realmente pienso que mi Erasmus o el Erasmus de muchas personas que estamos aquí eh, es lo de menos. Lo más importante es que se pueda controlar esta situación, que no sigan aumentando la cantidad de casos, que no se siga expandiendo este virus, eh, ya no solo aquí en Italia, sino en el mundo. Entonces, eso decir que, que estoy viviendo un poco un cambio de conciencia y que, bueno, que a veces eso, las situaciones difíciles, te producen esto, te ayudan a, a cambiar de mentalidad, te, te ayudan a ver que, que tú no eres el centro del mundo, sino que eh, existen muchas otras cosas y que eh, a veces no nos debemos centrar solo en lo que nosotros queremos o esperamos, sino que hay muchas cosas que son mm, en determinadas situaciones más importantes, como, como es este caso. Bueno... Eh, por el momento voy a dejar esta, este, este punto aquí, eh, voy a esperar un poco a que la universidad nos diga eh, cómo, qué medidas va a tomar, si va a poder cumplir con esto de empezar las clases el 9 de marzo, que realmente a, a día de hoy, ya como lo he dicho, o sea, lo más importante es la seguridad, o sea que eh, confío en que la universidad tome las medidas y, y las decisiones correctas para que, bueno todos estemos bien, que al final eso es lo más importante, que todos tengamos salud y que podamos eh, bueno, continuar nuestras vidas. Bueno, por hoy lo dejamos aquí y hasta un próximo vídeo.